En este tema vamos a hablar del porqué de los sensores y de su importancia en la industria 4.0. El desarrollo de los sensores ha sido vital a la hora de captar información utilizable para establecer procesos más autónomos. Los sensores nos permiten realizar actividades de forma más rápida y eficiente, prescindir del factor humano y conseguir establecer procesos más autónomos. Todo ello va a permitir a la industria una reducción en consumos y tiempos, una reducción en gasto de transporte y gestión y una reducción en los desechos generados por todo ello nos vamos a encontrar con unos rendimientos en sus niveles máximos de eficiencia y calidad el nuevo proceso de revolución industrial en el que estamos inmersos trae consigo la implantación por un lado de un sistema de telecomunicaciones permanente en los procesos industriales y además trae también inteligencias artificiales capaces de tomar decisiones complejas por ello es más importante que nunca contar con los sensores para el control de parámetros ambientales del proceso o bien para el control de los dispositivos que están incluidos en el mismo. Desde modo, la sensórica no es solamente parte adicional del proceso, sino que va a ser el núcleo mismo. Sin sensores, las ideas que trae consigo la industria 4.0 no tendrían mucha aplicación ni sentido. Tenemos que tener claros algunos conceptos. Por un lado, los sensores son los elementos del sistema que van a medir las magnitudes físicas que queremos conocer de modo que un controlador pueda interpretarlas y procesarlas. Estas magnitudes no siempre van a estar en forma de señal eléctrica, por lo tanto, vamos a necesitar transductores que conviertan esas magnitudes en señales eléctricas de modo que efectivamente los controladores puedan interpretarlas y procesarlas. Por último tenemos los actuadores que son los elementos del sistema que van a interactuar con, con el entorno mmm, modificando los parámetros de modo que podamos ajustarlos al objetivo deseado. Los sensores se pueden clasificar de muy diversas maneras, por ejemplo, según la magnitud física, pues tenemos termómetros, tenemos amperímetros, etcétera. Según el aporte energético requerido vamos a tener sensores activos como los magnetoeléctricos o sensores pasivos como los resistivos o capacitivos también podemos clasificarlos según la escala de salida usada y pueden ser de medida o de todo o nada o bien según la señal de salida generada donde tenemos los analógicos y los digitales si los clasificamos según la variable física que se mide tendremos los mecánicos químicos de láser etcétera la adquisición de datos es clave en la industria 4.0 van a aportar información necesaria para mmm, tomar acciones de forma autónoma y adaptativa. Lo que se persigue es una evolución del tratamiento de la información integrando el Internet de las cosas y el preprocesado de la información y además poder implantar procedimientos como el mantenimiento predictivo, tener procesos industriales mucho más flexibles y un aumento en general de la productividad. Los sensores inteligentes tienen características como mm, un tamaño reducido, un mantenimiento eh, bastante bajo, tener capacidad de autodiagnóstico y autocalibración. Con todo ello van a permitir un alto nivel de flexibilidad ya que pueden ser reconfigurados remotamente y esto nos va a permitir que simplemente cambiando un parámetro podamos cambiar toda la configuración del sistema logrando el objetivo deseado. Por otro lado, vamos a tener tantas opciones como necesidades tengamos. Por ejemplo, con un dispositivo con autodiagnóstico vamos a poder realizar mm, reparaciones de forma autónoma sobre sí mismo. La industria 4.0 otorga de este modo herramientas al sistema para optimizar los procesos de forma autónoma y esto lo hace aumentando la autonomía de cada uno de los elementos de la actividad industrial.